Voces de provincia El podcast Muy buen día a todos los que nos escuchan en este nuevo episodio de Voces de provincia El día de hoy vamos a dialogar sobre el sentido que tiene la cuaresma después de este tiempo de pandemia en medio de una realidad de adultos jóvenes, incluso también de los pequeños y de las pequeñas qué sentido tiene para todos ellos todas ellas el que les invitemos a vivir un tiempo de cuaresma que regularmente lo presentamos como el tiempo de preparación y agregamos el apellido de la pascua porque dicen que nos preparamos para la pascua pero cómo invitarles a ellas, a ellos a que redescubran el sentido de la cuaresma el día de hoy tenemos dos invitados súper mega especiales, dicen los chicos de, gavi, de cabina. Un saludo chicos de cabina, bienvenidos también a ustedes. Tenemos a nuestro primer invitado. Adelante, por favor, señor, preséntese. Muy buenos días a todos los que nos escuchan. Soy el hermano Luis Enrique Rodríguez, mejor conocido como Lers. Un gusto de estar aquí con ustedes. Bienvenido Lers. Él, ante el mundo marista, es nuestro responsable como hermano provincial. Gracias por lo que nos vas a compartir, Hermano Alers. Adelante, siguiente invitado. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Melecio, hermano marista, Melecio Tiscareño. Y un gusto saludarles, un gusto encontrarnos en este Voces de Provincia, el podcast. Saludos a todos los maristas de Champañá que nos escuchan. Muchas gracias. Y pues bienvenido. El sentido de tener este diálogo hermanos, es qué sentido tiene la cuaresma en este tiempo, por qué seguir invitando a la gente en este tiempo de reflexión, de preparación para la Pascua, porque a veces nos quedamos quizás solamente con la parte tradicional de que la cuaresma pues solamente no se come carne los viernes, tristemente cierran los puestos de los taquitos, y pasan muchas cosas que quizás algunas personas no logran entender la razón del por qué. Partimos desde esa pregunta. ¿Qué, qué, ¿Qué sentido tiene para ustedes la cuaresma? Adelante, hermano Luis. Bueno, algo que a mí me ha llamado mucho la atención de la cuaresma es que es un tiempo al que se le da, creo yo, desde mi punto de vista, demasiada importancia es decir, no hay otro tiempo dentro de, la, de, los tiempos cuare, de, de los tiempos litúrgicos de la iglesia al que se le dé tanta fuerza, en el que se insista tanto, en el que se motive tanto a vivirla, como es la cuaresma. Y me llama la atención porque muchas veces esta preparación o este, este vivir la cuaresma en muchas ocasiones toma un sentido negativo de... De sacrificio, de penitencia, de oración, de ayuno, etcétera, ¿no? Y yo creo que tendría que ser un tiempo más bien de vida. O sea, es un tiempo que nos prepara, como lo dicen, para la Pascua, bueno, pues nos prepara para la vida. La Pascua es eso, ¿no? es cuando estamos celebrando la vida, la vida que, que, que Jesús tuvo, el Jesús que murió, pero que no está muerto, que vivió, que vive y es estarnos preparando para, para poder vivir esto que Jesús está, nos, nos dejó. ¿no? Para mí es importante también el decir que estamos en un mundo donde la muerte es un es un común, es un, algo que se nos está presentando continuamente. ¿no? Pasamos una pandemia donde perdimos a muchas, muchos seres queridos, vivimos tiempos de violencia, vivimos tiempos de guerra en muchos países, tiempos de hambre en otros muchos países, etcétera. ¿Cómo este, esta cuaresma nos puede ayudar a, primero nosotros, sentirnos que estamos preparados para vivir, pero también cómo prepararnos para poder transmitir vida, generar vida en los demás? Que en definitiva fue lo que nos dejó Jesús, ¿no? El decir, el final no es la muerte, no es lo más importante, lo más importante es la vida, lo que viene después o lo que estamos nosotros, para lo que nos estamos nosotros preparando. Para mí es esto, ¿no? Gracias. Y pregunta para los dos. ¿Por qué creen que regularmente la gente le da más importancia como esta situación que ahorita decías, hermano Luis, al sacrificio, al pecado, a la misma muerte? pues no Porque incluso, digo, vengo yo de un lugar de pueblo y, y creo que en muchos lugares también, los días viernes es una tradición que en muchos pueblos ahí están varias personas rezando el, el Via Crucis, como con este sentido de, de reflexión, pero sí también de penitencia, pero sí también de la muerte. ¿Por, ¿Por qué será que a la gente nos enfrascamos más en en esto que tendría que ser como lo, lo doloroso, lo, lo que el sacrificio vaya? ¿Por qué creer, hermano Mele? La intención, creo yo, de, de vivir la cuaresma, quiero relacionarlo un poco con el elemento de la tradición, lo tradicional, eh, y cuando queremos definir algo y hablamos de lo tradicional, pues quizás no sabemos definir muy bien qué, qué es eso a lo que nos estamos refiriendo. En este caso la cuaresma, pues son una serie de signos que durante mucho tiempo le han dado sentido a, a, la, a, la, a la cuaresma, a este tiempo litúrgico, como lo decía Lers eh, y yo creo que lo importante el dar sentido a esta cuaresma es resignificar esos símbolos esos signos que, que nos ayudan a vivir un tiempo especial el por qué es tan importante o por qué se le da tanta importancia creo que yo creo yo que tiene sentido por por la experiencia de caminar de la iglesia que tenemos porque durante muchos años durante mucho tiempo el hacernos sentir culpa nos hace Aproximarnos o sentirnos cercanos a Jesús, a esa vida, como si para poder experimentar la vida es necesario mortificarnos en un mal sentido. Y, y creo que tiene ese peso, como que es el momento eh, del año, la, en la experiencia de la vida de las personas, que me ayuda a ser consciente de que sí necesito cambiar, de que necesito pensar de alguna otra manera y y está ubicado como un espacio de tiempo, como un momento con una serie de signos que me ayudan a eso y quizás por eso se le da tanta importancia y creo yo que lo importante es, ya lo decía Luis, es, es, es ir más, a, más allá, Si ¿sí? Toda esta serie de signos, de momentos, de experiencias que nos da la, la, la cuaresma tienen sentido si van enfocados hacia la vida, si sí, sí van enfocados hacia la pasión, hacia el gozo, hacia la plenitud, hacia la libertad. Eh, ah, también te voy a interrumpir porque tocas un elemento muy, muy interesante. No sé, y desde aquí también quisiera conocer su, su punto de vista. Pareciera como que la gente nos queremos equiparar ¿verdad? al sufrimiento que pasó Jesús. Eh, porque ahorita lo decías, este, tú hermano Meles para llegar a la vida tenemos que morir y hay que sacrificarse y, y como que esta concepción de vaya sonará medio ilógico para vivir tenemos que morir ¿Sí? eh, porque fue el caminito y nos quedamos como con ese modelo que nos presentó Jesús ¿Sí? o que queremos quedarnos con eso la Pascua es acompañar a esta experiencia de vida de Jesús pero sin olvidar que pasó tradicionalmente tres días muy dolorosos. Y, y, y tristemente a veces nos quedamos con ese, quizás con ese modelo de morir para vivir. Te, te veo con ganas de hablar, hermano Luis, échale. <risa> sí, lo que pasa es que voy pensando en el por qué Jesús sufrió esto. ¿Qué lo llevó a vivir este momento tan difícil ¿no? de, de, de la vida? Eh, que incluso él mismo lo, lo rechazaba, no lo aceptaba, no, no, no lo quería. No quiere vivir este momento de, de dolor, de, de incluso nos lo presentan hasta en películas muy, muy, muy sufriente, ¿no? Y con demasiada sangre para que se vea que de veras sufrió. Se nos olvida que, esta, que esto que pasó Jesús es consecuencia de algo que vivió antes. O sea, Jesús pasó una vida de tres años en las que su lucha por la vida... Por aquellos que no tenían vida, darles vida, por aquellos cuya vida era eh, ninguneada, cuya vida era eh, rechazada, cuya vida era eh, negada, Jesús luchó para que tuvieran vida. ¿sí? Los enfermos, los rechazados, los más pobres, los, los rechazados de la sociedad, los ninguneados, eran los sin vida. Y Jesús luchó durante toda su vida para que ellos tuvieran una vida digna, para que tuvieran una vida de libertad, una vida de aceptación, una vida de sentirse hijos de Dios queridos. Y esto tuvo su consecuencia. A muchos no les gustó la manera de vivir de Jesús, a muchos no les gustó la manera de pensar de Jesús, la manera de hablar de Jesús. La consecuencia fue, pues lo atrapamos, lo enjuiciamos, lo condenamos y lo matamos. Y este sufrimiento, la razón de este sufrimiento a veces se nos olvida. Entonces nos quedamos en el sufrimiento, nada más, sin ver lo anterior. ¿Por qué llegó Jesús a eso? Y si nos dedicáramos nosotros a vivir mejor eso que Jesús vivió, pues a lo mejor la consecuencia va a ser sufrimiento, a lo mejor la consecuencia va a ser el, el tener que pasar por esos momentos de dolor difíciles. Pero tienen sentido si sí, lo que buscamos es vida, vida para otros, vida para mí mismo, vida para, para el mundo entero. ¿sí? En este sentido de resignificar o de encontrarle este sentido hermoso a la cuaresma y, y vivir la Pascua, hermano Mele, ahorita decía el hermano Luis, los, los ninguneados, los que no valían en el tiempo de Jesús. ¿Quiénes son en este tiempo los ninguneados? desde su criterio, desde lo que alcanza a, a contemplar en el encuentro con la gente, en lo que aparece en las noticias, ¿quiénes son aquellos que no caben dentro de este concepto religioso, político social? Vaya pregunta, interesante y, y creo que va en el sentido de encontrarle este sentido a, a, a la cuaresma como, como bien lo decía Luis eh, quizá buscamos un sufrimiento provocado en esta experiencia de cuaresma, eh, porque no nos estamos metiendo en la realidad, Jesús sufrió porque se metió en la realidad para quererla transformar y a la pregunta que, que haces cari, hermano cari eh, pues yo creo que estos que no son vistos pues es toda esta gente que no se le permite tener vida digna, si ¿sí? aquellos, aquellas que están bajo una situación de, de sometimiento sea por prejuicios sociales sea por cuestiones económicas sea porque están en una situación política debido a las características de su país donde pues no no no se les permite tener una vida digna si si nos vamos a los relatos del génesis dios nos creó una creación buena en la que todos todas cabemos y quizás el elemento más doloroso para nosotros o en, en mi opinión puede ser que que la creación que fue creada para todas ellas y todos ellos ahorita no la pueden disfrutar y no las estamos viendo y no los estamos viendo personas migrantes eh, chicos chicas que quedan sin sin sus padres sin un sustento y tienen que buscar una manera una de vivir personas a las que se les excluye por su manera de pensar por su manera de sentir por su manera de amar no me quisiera dirigir a algún grupo en específico, verdad, porque los hay muchos, en el caso de nuestro México, pues todo el, toda la experiencia de los desaparecidos, familias que, que no encuentran a sus seres queridos, que no tienen el, la oportunidad de despedirlos corporalmente, y todo el sufrimiento y el dolor que, que causa esta experiencia, verdad, creo que es como un grupo, como una serie de grupos no, no vistos, y a los que hay que dirigir la mirada. Ojalá que a ti que nos estás escuchando en este resignificado de la cuaresma puedas ubicar quiénes son para ti aquellos excluidos desde estas concepciones que nos comparten tanto el hermano Luis como el hermano Mele y prepararte junto con ellos a vivir la Pascua, vaya, a vivir la, la propia vida la vida que Jesús nos regala y nos compartió para terminar, muchachos, algún mensaje que quieras eh, transmitirle a todas las personas que nos escuchan eh, desde este sentido pues de reflexionar en la cuaresma, pero también desde los próximos días santos que estamos a unos días de, de vivir ya dentro de este llamado misterio pascual. Hermano Luis. Dios es un Dios de vivos. Al Dios que celebramos, el Dios en el que creemos, el Dios en el que vivimos es un Dios de vivos, Dios de vida. Él es la vida. Y bueno, nuestra misión es también generar vida, preparar, prepararnos para la vida, eh, dar vida a otros. Si esto significa o va a provocar algún sacrificio o nos va a pedir un sacrificio, bienvenido el sacrificio. Si esto nos va a provocar algún sufrimiento, bienvenido el sufrimiento. Pero siempre porque sabemos que esto va a ser un generador de vida. Que podamos vivir esto que nos queda de cuaresma y la próxima Pascua llenos de vida. Hermano Mele. Eh, al iniciar la cuaresma de, de este año, un amigo un sacerdote compartía su reflexión hacia este análisis de del por qué los sacrificios y no comer carne los viernes y hacer ayuno y otros elementos no y, y él decía que, que no era tan importante eso que quizás lo pudiéramos dejar de lado pero que si sí, si sí hagamos y si sí pongamos nos enfoquemos en en hacer lo que nos acerque más a jesús mi invitación iría en ese sentido eh, hagamos optemos por las cosas que nos acercan más a la vida a, a jesús a comprender mejor a las personas, amar más a las personas, a vivir más en libertad, eh, y en estos próximos días, donde vamos a recordar con mucha fuerza, la experiencia sufriente y apasionante que vivió Jesús, a causa de las decisiones que tomó en su vida, pues que le pidamos estar cerca, que le pidamos a María que, que nos ponga junto, junto a Jesús, para experimentar los mismos sentimientos que él experimentó, y que nos permita... Poder transformar la vida como Él la transformó. Y que esa sea nuestra Pascua, transformar el metro cuadrado, cuadrado, la realidad en la que vivimos. Muchas gracias. Gracias por haber aceptado la invitación a este espacio de escucha, de diálogo. Te invitamos a ti que nos escuchas. Seas marista de Champañado, no seas marista. No entiendas qué es esto de lo marista. Te invitamos a que vivas esta cuaresma generando vida. Te invitamos que vivas esta Semana Santa generando vida. Y que junto con Jesús en la Pascua ofrezcas tu vida. Resignifica tu sentido cuaresmal. Vive apasionadamente tu vida en esta experiencia religiosa de Semana Santa. Gracias y nos encontramos en la próxima y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales nos encuentras en Instagram como maristasmexico.occidente y en Facebook como Maristas México Occidental.